Volvió a fallar la máquina, la traje a la mesa. Y bueno, esta vez eh, sí fueron los capacitores. Hubo ahí una explosión en uno de los capacitores. Que son de los bancos que rompen el volumen. Nosotros tenemos el banco de la chispa, que lo estamos haciendo de 1 Este es de 3 Si vemos ahí, es de 1 Una tirita, son de 4,7 nanofradios. Y bueno, al, al restarse, porque cuando los conectas en serie se restan... Terminas con un banco de más o menos un nanofarad. A eso le vamos a poner los dos bancos estos que rompen el volumen de energía. Y luego la reparación de la simetría va a ir, yo la pongo acá, esto va a la bobina. Este es el polo magnético, el polo radiante. Estos dos van conectados, uno arriba y uno abajo. Arriba el radiante, abajo el magnético. Y este es el amplificador, por ahí salen las corrientes de neutrinos amplificadas. Este otro banco, que ves que está más armado, eh, son los prototipos que estoy preparando para la máquina de taquiones que te estoy mostrando. Son los bancos donde yo quiero condensar eh, neutrinos para dispararlo a través de otra bobina y que entren al cuerpo a través de dos... Eh, Electrodos de cristal con gas de neón. Se ve muy bonito, lo estuve probando, se ve muy bonito. La terapia de neutrinos, si bien es efectiva, eh, produjo un problema que a tiempo va a provocar una disonancia en las personas y es que es una terapia muy larga. Por lo tanto, eh, la nueva máquina de taquiones nos viene a proponer una terapia mucho más corta, efectiva y duradera. Al sacarle energía a nosotros a un selenoide, estamos creando entre medio de sus dos polos un choque en el medio de la bobina que crea luego una onda estacionaria. Bueno, el punto es poder sacarle a esta onda estacionaria energía en el menor espacio posible. Estas máquinas son muy grandes para tener en una casa muy grandes para el envío, muy grandes para una aduana, muy grandes para cualquier tipo de movimiento que uno quiera hacer. Son máquinas muy grandes. Por lo tanto... Una bobina más chica, donde se concentrice la energía que se pueda captar de la onda estacionaria, va a ser mucho más efectiva. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, voy a estar mostrándote la fabricación, la construcción y el armado de esta máquina tan simple de taquiones para que la puedas usar en tu casa. Un abrazo muy grande.